Bueno, simplemente vamos a tener una celebración con un montón de amigos, alumnos que han pasado por, por Campus Aenor y, por supuesto, contigo, si, si te apetece venir. Estoy seguro de que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a compartir momentos muy especiales. Veo que os habéis traído todas las herramientas fundamentales que en estos 30 años Aenor ha usado para, para, para llegar a ser esta gran compañía que es. Voy a repasar la primera. Veo que te has traído los dos oídos. ¿Es así? Sí, me los pa he traído. <risa> me los he traído.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 cientos de clientes que os llevan acompañando 30 años. Pues tratando de hacer, de hacer las cosas bien, eso es lo primero, y tratando de responder a lo que necesitan de verdad. ¿no? En, la parte de, en el área de Campus AENOR, tratando de ofrecer programas que de verdad consigan el objetivo final. Y ahí vamos, pues más casi 150.000 profesionales que se han formado en nuestras aulas, porque yo creo que les hemos ofrecido lo que necesitan y al final porque han conseguido su objetivo, ¿no? que es posicionarse en el mercado de una forma mucho mejor y mucho más preparados para los retos actuales. Interesante, estáis utilizando las herramientas con las que todos nacemos y vuestra compañía ha sabido, ha sabido sacar, sacarle provecho. Y, y bueno, para, para dejarlo ya, para despedirme, para no contar todo y que el día 22 vengan, vengan nuestros amigos a vernos,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 triunfar llegar al éxito, porque el éxito no está en lo que uno tiene, el éxito está en lo que uno da. Y eso es lo que vamos a repasar todos juntos. Fantástico. Y nos vamos a terminar seguramente todos en un gran abrazo, que es el broche final de un evento bonito, el próximo día 22 en vuestras oficinas. Os pues esperamos a todos. Ahí nos vemos. Nos ahí nos vemos. Sí. Gracias. gracias. Sí, gracias.